Buenas, buenas, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Eh, hoy, en, hoy les voy a traer eh, este héroe que la verdad está muy pero que muy OP, solamente que tiene una mecánica muy difícil. Hoy vamos a descifrar la mecánica en parte de él. La verdad he visto videos, he visto cómo lo utilizan en Asia, he visto videos cómo lo utilizan gente de Europa. Eh, y bueno, pues también lo he visto cómo lo utilizan acá en Latam, pues también me he enfrentado con... Conquer, que lo saben utilizar y la verdad es que es muy difícil la mecánica yo intenté utilizar el héroe dos veces y me fue muy mal <risa> pero bueno acá vamos a descifrar esto, este es un tutorial para eso que vamos a leer primero las habilidades eh, Evasiva, es la pasiva cuando Florentino sale del combate su siguiente ataque normal se convierte en una estocada eh, prácticamente esto es cada vez que no está en combate o logras adquirir una flor de las que él tira con el poder 1, eh, logras tener esa pasiva. ¿Qué te da esta pasiva? Pues nada, te da también movimiento. O sea, te da movimiento, te da una, eh, una bonificación de daño de ataque. Adicional, reduce la velocidad de movimiento del enemigo un 70% por el 0,5 de segundo. Listo, el siguiente ataque en el en el, en el periodo de, de ataque de este Florentino dentro del corto periodo de tiempo. También inflige 20% de daño adicional, es decir, es una salvajada lo que pega Porque la verdad es que él la ataca muy rápido y esto es una salvajada total Ahora, eh, si la tocada golpea a un héroe enemigo, se cura a sí mismo Es decir, cada vez que se active esto y ataquemos con la pasiva, nos vamos a curar un tanto por ciento de vida eh, Florecer es la habilidad más importante, creo yo Flore Florentino arroja un dardo que inflige 280 más 120% de bonificación de daño a ataque y de daño físico. Listo, el primer objetivo, o objetivo pues no sé por qué dice objetivo, pero que golpea aturdiéndolo por 0.5, es el primero. Porque cuando tú tiras la flor y se la logras pegar a un enemigo lo vas a aturdir por 0.5 segundos, es eso. Tres flores florecen junto al objetivo por 5 segundos. O sea, tienes 5 segundos para poder consumir las tres flores. ¿Qué pasa? Florentino ataca muy rápido y la verdad menos los 5 segundos puedes consumirte las tres flores. Pero deberías consumirte las de manera correcta. Porque si lo haces, eh, puedes volver a atacar y atacar con la segunda más pasiva, segunda más pasiva. Y es una salvajada total lo que quita de vida. ¿Sí? Oh, listo, si sí, Florentino toca cualquiera de las flores, su energía restaurada al 100. Listo, esto empezando al 100, la energía de Florentino, pues obviamente te vas a recuperar mucho. Ya después en Lead Game vas a tener que adquirir dos flores en dado caso de que falles el primer at el el ataque, el segundo ataque, lo falles o algo, te va a quitar mucha energía y vas a tener que consumir dos flores. Listo, el ataque normal se convertirá en una estocada, el enfriamiento de triple amenaza también se reducirá. ¿Cuál es triple amenaza este que saca? ¿Qué pasa? Florentino ataca al objetivo tres veces. Cada golpe inflige daño verdadero, igual al 4, es decir, al 1%, al 1.4% de bonificación de daño en ataque. ¿Qué pasa? De la vida máxima del objetivo, es decir, un antitanque. O sea, tanto puedes deletear a un carry por el daño verdadero y, y todo lo que tiene Y también puedes deletear a un tanque O sea, es que la verdad, el daño verdadero que hace no, no es juego Es activada al final del ataque Listo, es al final del ataque es activada Es decir, la evasiva es la pasiva ¿eh? Después al finalizar estos tres te dan una pasiva extra entonces ya me hago entender porque les decía que de pronto ese Florentino hace combo tras combo tras combo y pareciera que nunca terminara. Aparte no utiliza manada. Bien, queda dicho. Ok, el héroe enemigo, el enfriamiento de Florecer es reducido un segundo. Es decir, este Florecer también, el enfriamiento de triple amenaza también se reinicia. Listo. Ahora acá... También te quita daño de florecer Entonces por eso es un combo continuo El primer ataque inflige 300 de daño físico ¿no? Y también obviamente verdadero ¿no? Segundo ataque inflige 300 de daño y lanza al enemigo al aire por 0.75 segundos Que ¿okay? no es mucho stun pero la verdad es necesario El tercer ataque es un ataque de dos golpes que inflige 250 de daño físico a cada uno Y también daño real una brutalidad Ahora vamos con el con el, la ulti Que sería Florentino Carga un breve periodo de tiempo Antes de correr hacia adelante Iniciando un duelo con el primer enemigo Que se encuentre por 5 segundos Durante los cuales la armadura del objetivo Se reducirá al 15% Y su daño infligido Ahí dice y Infligifo Es incrementado al 20% Él es inmune a efectos de control de los enemigos que no están en duelo y recibe 50% menos de daño de aquellos objetivos. Es decir, eh, yo voy a tirarle duelo a. No sé, yo que sé, al mago. ¿Sí? Le tiro el duelo al mago, pero si el ADC me va a pegar, eh, ya sabe que tiene menos daño para darme. ¿eh? El objetivo es reducir el 15% de daño infligido y e incrementa el 20% de inmune a los efectos de control y recibe 50 menos de daño de aquellos de aquellos objetivos. Listo. Si el objetivo muere durante el duelo frontino obtiene 20 de daño de ataque por el resto de la partida. Este bufo se acumula hasta 10 veces. Es decir, vamos a tener diente de Fernie más si completamos esa pasiva. Bueno. Bueno, ahora vamos a la práctica. Vamos a probar primero lo que digo de cómo es la mecánica saber cómo se maneja el héroe les digo de verdad que es algo muy difícil pero es algo muy similar a lo que es el héroe RAS. porque ya lo van a ver eh, la estocada la pasiva eh, te da la habilidad de dar un golpe y salir hacia un lado x lado de una vez Listo, vamos a potenciar el héroe Quiero ya, como no si fuera el game También vamos a Potenciar a Tain ¿Por qué lo hago nivel 15 y no lo hago nivel 1? Porque necesitamos Uy, la Necesitamos de una vez Mira, la Necesitamos de una vez Mirar cómo va ¿Cómo va la onda eh? Vamos a quitar las líneas vamos a poner los invencibles porque porque no quiero que muera el tank y se vaya a subar hasta aquí vamos a tener un tank bueno como podemos empezar un combo florentino dos maneras ¿eh? primero puede ser con esta pasiva si la tenemos cargada podemos comenzar pasiva 2 y luego la 1 o podemos comenzar si no tenemos la pasiva con la 1 listo por ejemplo acá comenzamos bueno eso es lo que pasa también. Si no pegas la flor, te puede pasar esto. Florentino queda auto. Y te tocaría retirarte. Porque todo está en el truco de la flor. Por ejemplo, acá ya no tenemos el flore, florecer. Esto no tenemos las flores. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo con la 1. Acuérdense que no somos inmunes a los efectos de control de, del enemigo también que estamos pegando ¿eh? entonces el enemigo nos puede volver a pegar como ven hay que hacer algo acá creo que no lo expliqué una vez tú tiras la pasiva trata de soltar el joystick izquierdo debido a que si lo haces te va a dar la rapidez por ejemplo quiero explicarlo acá te va a dar la rapidez si ¿Sí ven cómo se, se pasa a otro lado y se bloquea la habilidad 2 entonces ¿qué pasa? no es conveniente cuando estás atacando porque necesitas atacar con la pasiva y con la 2 al mismo tiempo y una vez pegas la tercera estocada prácticamente se te reinicia el florecer es así de fácil ¿no? entonces ¿qué pasa? acá puedes ver que solté el joystick izquierdo y seguí combiando ¿qué pasa? la 2 también nos da para poder saltar si sí puedes verlo eh, bueno, los efectos de control si sí no los podemos evitar pero si te puedes dar cuenta es prácticamente es este combo y es mirar dónde están las flores, tirarlas, spammear todo el tiempo la 1, la 2 y no quedarte out con las flores ¿no? En dado caso que falles las flores, pues no pasa nada, pero tienes que tratar de ver cómo las vuelves a agarrar para volver a tirarlas. Y aquí pueden ver lo repetitivo que podemos hacer el combo. Ya aquí podemos meter duelos y vemos que el enemigo está ya muy grave, porque de repente pues no está aguantando algo, pero sabe que puede morir por un combo más. Entonces sí puedes ver que de repente no utilizo, no utilizo el joystick izquierdo para nada cuando estoy atacando acá solamente como para moverme y agarrar las flores cuando utilizo la segunda, la primera habilidad. Es así de sencillo, chicos. No tiene ciencia la verdad. Eh, lo descubrí porque me puse a pensar en la mecánica de Rad y cuando estaba viendo la mecánica de Ras, eh, dije un momento, Ras cuando tira la habilidad, uno puede, no puede decir si, si se va a un lado o al otro o inclusive si la pasiva del golpe, que es un salto, eh, tú la puedes dar hacia aquel lado y lo diriges con el joystick izquierdo. Entonces dije venga, eh, esto tiene que ver algo con Florentino. Y sí, la verdad es que sí, cuando lo miré y lo probé, vi que era similar y dije, venga, así está, esto era todo es la mecánica de RAS la mecánica de RAS pero mucho más rápido mucho más precisa por así decirlo necesitas algo de práctica también Florentino es un héroe que va mucho mage así que tienes que tener cuidado a quien te lo vas a meter para deletearlo Incluso puedes comenzar, aquí estoy viendo, eh, mientras estoy hablando, les estoy mostrando cómo se hacen los combos. Por ejemplo, vamos a hacer otro. Esperemos, reiniciamos las habilidades. Listo. Eh, un momento, estamos en Hay otro que es este, comenzando con Adore. Sí. Bueno, hemos fallado el florecer y se ven que quedamos re fastidiados. Porque gasta mucha energía, eh y al no tener energía, cargarla es solamente con la flor sí entonces quedamos así en lo que demora para... si yo fallo, vean por ejemplo si sigo fallando la flor, no, no voy a poder hacer nada no, la verdad voy a quedar muy condicionado pero si logro agarrar las flores o coger las flores eh, ya puedes ver que se reinicia muy rápido ¿eh? qué pasa eh, es simple es simple no es desesperarse es acertar cada habilidad cada paso y ya no más no tiene más ciencia esto y bueno la verdad tenemos hasta la que en el modo de prueba dios mío latan está lleno de lag ahora ¿eh? pero bueno que pasa eh, ya eso es toda la mecánica de Florentino la verdad no tiene mucha ciencia no es muy difícil ni nada por el estilo a quitarle el invulnerable y aquí pueden ver más o menos lo que puede hacer un Florentino con una mecánica tan extremadamente difícil pero la verdad es que un tank, no los hemos borrado, y él tiene unas botas <risa> yo no tengo ningún objeto, no me puse ningún objeto y la verdad es que guay, quita demasiado quita mucho florentino aparte que también se cura, eso también tienes que verlo ¿eh? los deseos que te puedan meter, eso también complica un poco bueno aquí tiramos las flores para el piso pero también lo matamos eh, esa es la mecánica chico. Eh, no es difícil para nada difícil es cuestión de practicarlo es que uno está acostumbrado a utilizar esto y atacar al mismo tiempo para uno de repente moverse y evadir o salir corriendo etcétera etcétera pero con florentino ya, ya tienes que pensar un juego diferente por así decirlo ya o sea, es una modalidad de juego diferente bueno, aquí ten, se nos escapa, pero le hemos dado una buena paliza. ¿eh? Y solamente con esto le hemos dado una buena paliza. Así que bueno, eh, voy a probarlo en una partida aproximadamente. Sacar el video Solamente quería explicar la mecánica de Florentino acá para que puedan también disfrutarlo, jugarlo, llevarlos a arranque y no trolear como hacen muchos, la verdad. Hay muchos que trolean con este héroe porque porque no saben la mecánica exactamente y bueno, no pasa nada, pero hacen pasar pena tu este equipo. La verdad yo fui uno de esos, yo fui 10 más o veces que, que lo jugué, pero ya la segunda iba entendiendo más la mecánica. Así que bueno, no le quito más tiempo, eh, ya próximamente ocuparé una partida para explicar y para que se pueda ver los resultados de esta práctica en la partida, bueno, así que bueno, estén muy atentos al canal, cualquier pregunta pueden dejármela por acá por los comentarios y pues, también bueno, pueda puedo responder. Otra de las cosas es que si no consumes las tres flores correctamente, si ves que te quedas sin el combo completo, ¿eh? tienes que consumirlas con... El 1, tiras la, la pasiva 2, dos, pasiva 2, dos, pasiva 2. Dos, porque la 2 también te recupera para el 1. Bueno, ya. Eso es todo. Eh, que esté muy bien. Y bueno.